Bueno, para el vídeo de hoy nos hemos venido a lo que era una antigua fábrica de relojes que bueno, como veis, vais a ver bastantes veces en lo que es en este lugar a Cristiano Ronaldo, así que vamos a ver que nos encontramos por aquí dentro Fijaros que aquí tenían un detector de huellas para pasar a lo que es dentro de la fábrica. Esto sí que es curioso, ¿eh? Esto debe ser de, a lo mejor de patentes, puede ser. parece más La torcha, está cerrado está totalmente cerrado o sea, esto es una caja fuerte sí, sí, sí, bastante sí, sí. importante tiene que ver más cuánto esta máquina no sé para qué servirá parece una lavadora gigante Ah. Pues seguramente esto era para fabricar ladrillos porque tienen aquí ladrillos así que algo de... debería de servir esta máquina con los ladrillos Bueno, ya he explorado todo lo que es la planta baja de lo que es esta fábrica y la verdad es que es bastante curioso porque, a ver, en un principio es una fábrica de relojes pero hay cosas que como no me cuadraban, por ejemplo, lo de los dientes que no sé qué pinta, lo de los ladrillos que tampoco sé qué pintan así que es curioso Estamos ya en la parte de abajo y como veis, bueno... Está todo lleno de cajas, todo tirado por aquí. Esto sí que es la zona ya del parking parking. Joder, les gustaba demasiado Cristiano Ronaldo. Fijaros aquí, todo lo que hay en estas cajas es pone batalla de abogados, así que deben de ser fichas judiciales o de cosas así. Y si lo veis, o sea, si os fijáis detenidamente, está todo, todo, todo lleno, lleno, lleno. Y además que todo lleno de, de facturas. Además que son del 2007, o sea, que llevan 10 años aquí. Toda esta información cuando... Una empresa cierra, o está en venta, o en liquidación, o lo que sea. Toda esta información la tiene que destruir por la ley de protección de datos. Y es algo que ninguna empresa hace, así que les podría caer un buen puro. Aquí se supone que están cosas de publicidad, y fijaros los periódicos en chino. Esto ya sí que me deja un poco descuadrado, porque, coño, esto no pinta nada aquí. Pero bueno, como muchas de las cosas que, que nos encontramos, vamos a explorar. Porque aquí hay muchas cajas con muchas cosas. Por ejemplo, estos son como unos soportes de plástico, expositores. Aquí hay muchas cosas de estas que son como de de merchandising esto que regalan ¿no? para las joyas fijaros esto son láminas de publicidad el reloj de contador ah, aquí está la de los estuches fijaros la cantidad de estuches que hay son? cajas y cajas madre mía anda mira esto es para para una tablet O sea, no entiendo cómo se pueden dejar esto aquí. Joder, yo creo que si una empresa cierra... Todo esto antes de cerrar lo puede vender o le puede dar un uso y se puede sacar un poco de dinero. En definitiva esto es material que la gente va a venir y lo va a ir robando y no va a sacar ningún provecho. Porque a lo mejor si se quemó cuando estaba en uso es normal que lo dejaran todo así. Pero no sé, es extraño. Esto es edición limitada de Rafael Nadal. terminado ya de explorar lo que es la zona de abajo y hemos subido justamente a la parte de arriba que es la zona de las oficinas que como vais a ver es la parte que se ha quemado así que vamos a tener que andar un poco con cuidado sobre todo pues, si el ambiente está un poco cargado o alguna estructura está dañada y bueno la verdad es que eh, en las oficinas arriba hemos visto que también tenían como repuestos para los relojes así que es que básicamente es como que te podías fabricar si vienes aquí un reloj desde cero, tú mismo. O sea, fijaros, esto es todos los relojes que tenían, que es como la gama. Y además que son, joder, son relojes, fijaros, de 18 kilates. Hay algunos que he visto por ahí que tenían diamantes. Por ejemplo, este es oro blanco de 18 kilates. O sea, que eran relojes bastante bastante caros y esto, uff, está todo negro. Totalmente calcinado sí que se nota un poco la mente cargado, así que lo mejor es prevenir que curar, ya sabéis sitios quemados hay que llevar máscara fijaros que ahí están como lo de, lo de los relojes donde dan las horas oa oh, mirad una caja fuerte y esta está abierta A ver, tengo mis dudas de si la han vaciado o se la han llevado. Pero vamos, está totalmente limpio. Esto ya sí que son laboratorios más tochos y más grandes, como veis. Tienen extractores de humo. O sea, os juro que es que si vienes con tiempo, te puedes montar tranquilamente tu reloj, porque hay piezas de todo tipo. Vale, ya he terminado de explorar lo que es la planta primera, así que he subido a lo que es la planta número 2, que como veis es la zona más quemada y la más peligrosa. de ser que el foco del incendio tiene que estar por aquí más o menos. No voy a seguir andando por aquí porque no tiene sentido, no hay nada que ver y está todo chamuscado. Bien, he venido otra vez a lo que es la fábrica de relojes. Porque me habían dicho que después de que nosotros fuéramos, ya veis que todavía no he el vídeo, bueno lo estáis viendo ahora mismo y me dijeron que lo habían saqueado bastante y que ha habido mucha gente a robar así que he decidido volver para ver cómo ha cambiado después de un par de semanas y sobre todo para ver si me encuentro con alguien aquí dentro Lo bueno de ir solo es que cualquier ruido que escuche sé que es otra persona así que debo ir con los oídos bien atentos y sobre todo tener mucho cuidado. Lo principal cuando estás haciendo una exploración sola es conocer el terreno en el que estás. Como yo he estado una vez anterior, también lo conozco más o menos todo lo que son las plantas y sobre todo tener bien localizadas las salidas. De momento yo conocía una salida, pero he vuelto después de otras semanas y he visto que han abierto una segunda salida. Así que si algo se pone mal, sé que por cualquiera de esas dos puedo salir. Parece una cárcel, pero no es una cárcel. Y literalmente es que dentro está lleno de cajas fuertes y si os fijáis es que en esa está todavía está las llaves, o sea que... y mira, por ahí hay cosas de valor ahí todavía así que la cosa es que alguien ha entrado aquí pero claro esto está cerrado a cal y canto y no soy tan delgado como para pasar entre estas dos barras Bueno pues ya he terminado de explorar todo lo que era esto, me ha servido esta exploración para ver algunas cosas que no había visto la primera vez que fui, aunque tampoco eran muchas y bueno sobre todo también he visto que está todo bastante más revuelto y que faltan bastantes cosas así que como veis este es el resultado cuando un edificio se abandona, lo rápido que se empieza a vandalizar, lo rápido que la gente empieza a robar cosas y como no sea rápido para verlo en el punto exacto en el que el sitio está bien, ya te lo encuentras todo destrozado. Bueno, Ahora sí os digo que hacer una exploración en solitario no os la recomiendo ya que puede ser muy peligroso. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo recomiendo que os suscribáis, que me comentéis todo lo que queráis, que le deis al like y lo compartís y nos vemos en la próxima exploración.